To have us. Welcome to the session four of Democratic Socialism in Global Perspective, an international conference organized by the Transnational Institute and the Haven's Rights Center for Social Justice. My name is Alberto Vargas and I am the Associate Director of the Latin American, Caribbean and Iberian Studies programs here at the University of Wisconsin in Madison and all the topics of the conference are of paramount interest and, and importance for our students, uh, faculty and, and community. And I, I want to uh, remember and acknowledge um, Eric Wright, who is for his tireless uh, efforts to teach generations of scholars. I will be serving as moderator for this session. This session Is titled Rethinking the Promises and Pitfalls of Democratic Socialism. I'm very excited by the brilliant group of people whom we brought together for this panel. I will introduce each speaker in more detail before they speak, but for now I do want to mention who they are and welcome them to this discussion. The panelists are Juan Carlos Monedero, Mabel Rey and Hernán Subiña, and Daniel Jadue. Before providing a fuller introduction, I'd like to go over the format briefly. Each panelist will be given around 20 minutes for the presentation, after which we will have about one hour for discussion. You can share your questions throughout the session via the Q&A button in the Zoom panel at the bottom of the screen. I will also invite questions and contributions from other conference panelists who will be speaking at other parts of the conference. So I will ask you to be prepared when panelists have finished speaking. With that, I would like to introduce our first speaker, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos is professor of political science in Madrid and is well known. Is a well-known public intellectual active in Spanish and Latin American politics. He was co-founder of the Spanish left party Podemos and is the current director of the Red Republica Institute of Democratic Thought and Praxis. Juan Carlos is the author of many books including The Transition Toll to Our Fathers The Government of words, New Leviathan Disguises, and Urgent Course on Politics for Decent People. Perfect. ¿Cómo estáis? Un saludo, gracias Alberto, gracias Daniel, Mabel, Hernán. Un placer saludaros desde, desde, desde un Madrid congelado. Eh, voy directamente al asunto. Creo que, creo que las fuerzas progresistas tenemos un problema y es que hemos perdido el timeline eh, dónde nos encontramos ahora mismo. y la política progresista creo que se le han roto las brújulas y en ese continuum histórico parece que no sabemos dónde estamos. No tenemos claro de dónde venimos y eso nos dificulta profundamente saber a dónde vamos. ¿no? Y la sensación general es de desconcierto. Creo que las causas son múltiples. El desarrollo tecnológico, la revolución informática, la crisis económica del 73, de la cual no terminamos de salir y que ha tenido su, último, su última expresión en la crisis de 2008 y con la COVID-19 se ha recuperado esa misma crisis, el cambio a un capitalismo de servicios, la fragmentación de las luchas alternativas al incorporarse otras reclamaciones, como el género, la raza, eh, las opciones sexuales, el ecologismo. Creo que el fin del siglo XX le pilló a las fuerzas progresistas, a la izquierda, en sentido amplio con el pie cambiado. Por un lado, una parte de sus, re, de sus reivindicaciones se fueron incorporando, sobre todo en los países occidentales, con las, esas sociedades de clases medias. Pero por otro, y no es menos importante, porque fue perdiendo el imaginario de un mundo alternativo. Me gustaría hacer un paréntesis. No es malo que la izquierda haya perdido el imaginario de un mundo alternativo. ¿Por qué? Y creo que esto es importante que lo entendamos porque el modelo clásico con el cual ha funcionado la izquierda ha sido el modelo revolucionario, que es un modelo gastado. Es como la mecánica clásica de Newton, que valía durante la modernidad, pero que hoy se ve superada por otras físicas. Nosotros nos hemos movido con el patrón platónico de Platón, que repetía la idea del mito de la caverna. Hay un mundo real que es despreciable y hay un modelo alternativo que es brillante. Y la revolución, dirigida por un partido disciplinado, cuasi militarizado, era la palanca que podía fracturar esa realidad incómoda, esa realidad fea, esa realidad poco deseable, e iba a venir automáticamente ese mundo ideal. Eso que se haya roto es positivo, ¿no? porque era muy equivocado. Ya Gramsci se dio cuenta de que en las sociedades occidentales había que dejar de lado esa idea de la guerra de movimientos, esa guerra de tomar por la fuerza espacios, y había que optar por una guerra de posiciones, es decir, había que optar por ganar los imaginarios. Creo que el imaginario progresista no ha terminado de repensarse en esta nueva realidad, que cuestiona la idea de revolución como algo trascendental propio de nuestro campo. No me voy a detener, pero creo que hay dos puntos de inflexión esenciales. Que tenemos que tenerlo claro para reconstruir ese timeline. Para la reconstrucción del timeline es lo que nos va a permitir saber dónde estamos nosotros ubicados. Una es la ruptura del capitalismo organizado en 1973, con la ruptura de Bretton Woods, adelantada dos años antes, cuando Nixon declara la no convertibilidad del dólar en oro. Ahí se rompe ese capitalismo organizado y no solamente empieza el modelo neoliberal, sino que también el modelo keynesiano que había protagonizado ese paréntesis. De, de los welfare states y también de los estados desarrollistas en América Latina se ve se ve impugnado junto al lado o junto a la ruptura de Bretton Woods el otro gran punto de inflexión es la caída de la Unión Soviética en 1991 y si haga la reflexión que se haga se ponga en el primer plano no se ponga todo el pensamiento progresista se ve derrumbado por esa por esa derrota tenía razón Fukuyama el libro Es verdad que es un libro muy tonto en muchas cuestiones y muy simple, pero acertó a construir un imaginario y es que, es que se había acabado la historia tal cual, la habíamos conocido y había que, que reconstruirla. Era idiota pensar que se había acabado la historia, pero sí que tenía razón en la medida en que planteaba que ese siglo corto, como lo llamó Hobsbawm, es verdad que había terminado con la derrota de las fuerzas progresistas, como decía antes, por un lado, porque había parte de sus reivindicaciones que habían sido incorporadas, basta ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, pero después también, ya digo, porque su propia acomodación eh, permitió que viniese el modelo neoliberal a acabar con su, con su hegemonía. En estos ámbitos, creo que nos obliga a todas las fuerzas progresistas a a reconstruirnos, ¿no? a recomponernos. Creo que al haber perdido el timeline, las diferentes fuerzas progresistas son como una pequeña barquichuela en mitad del mar. Están por un lado los movimientos sociales que siguen siendo la palanca de cambio más fuerte que tiene el progresismo. Como trabajan en lo concreto, tienen una enorme ventaja y es que no pueden detenerse a pensar que el mundo no se parece a la teoría. Además, alimentan los cambios porque su práctica, al ser concreta, traslada directamente al debate político todo lo que están operando. Y hay una idea que es lo más importante que quiero compartir con ustedes, y es que creo que todo cambio radical tiene un preludio en forma de gran conversación, o dicho de otra manera, eh, la antesala, el preludio de cualquier revolución, de cualquier gran cambio, de cualquier transformación profunda, siempre es una gran conversación. Y esa gran conversación siempre se abre desde los movimientos sociales. Ahora bien, los movimientos sociales tienen cuatro grandes problemas. Uno que le ocurre como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Dos, ven el árbol, pero tienen profundas dificultades para ver el bosque. Tres, me temo que son como el último samurái cuando vienen las tropas del emperador a machacarles con los cañones que les prestan los norteamericanos. Y cuatro, que también es muy importante, los movimientos sociales no siempre han terminado de entender lo que decía Eric Collin Wright, que los movimientos sociales necesitan una palanca institucional, una voluntad de lograr actos de gobierno para que su cambio pueda prosperar. Al lado de los movimientos sociales vemos en todos nuestros países una izquierda radical, organizada, que ha decidido no gobernar. Hay una parte de razón. El marco neoliberal no deja mucho hueco dentro de los paradigmas clásicos de la izquierda. Y esa izquierda radical organizada, si gobernase dentro de este marco neoliberal, sentiría que, que debería renunciar a demasiadas cosas de su catecismo. Eso le convierte en una izquierda testimonial, en una izquierda que acompaña los movimientos sociales y que cuando participa de la política institucional suele terminar rompiendo, saliendo, ¿no? porque esa tensión con su marco teórico le resulta incuestionable. Hay también una izquierda socialdemócrata, que abrazó en su momento el modelo neoliberal. Recordemos que los partidos socialistas, socialdemócratas, hicieron recortes, ajustes, reprimieron a la población. Son apenas una parte ligeramente progresista de ese bipartidismo conservador, donde hay una fuerza conservadora y una fuerza progresista, que serían estas fuerzas socialdemócratas, pero insisto, dentro de un bipartidismo conservador. Y que parecen más progresistas cuanto más autoritarias la derecha. Claro, Biden parece casi un bolchevique al lado de Donald Trump, igual que le ocurre al Partido Socialista Obrero Español o al Partido Socialista Portugal cuando se les compara con las derechas de estos países. Hay también una izquierda con una retórica antineoliberal que ha sido muy propia de América Latina. Una retórica muy antiimperialista, muy antineoliberal, una retórica... Eh, que fue la que, primera confrontó, la que primero confrontó esa, a partir de, del golpe de Estado contra Salvador Allende en, en Chile, confrontó, ya digo, todo este movimiento, rompió algunos de los dogmas propios de la izquierda, por ejemplo, no entendió, por fortuna, que el sujeto revolucionario no era la clase obrera, sino que fueron sujetos de cambio mucho más, mucho más amplios, pero que no ha sido capaz de frenar el modelo neoliberal ha frenado un poco el enriquecimiento de las élites y ha hecho ligeras redistribuciones de la renta, pero no han cambiado el modelo capitalista, ni siquiera han cambiado el modelo neoliberal y el imaginario neoliberal se ha tocado levemente, pero cuidado, sí que es verdad que han puesto en marcha políticas públicas que han mejorado la vida de la gente, ha faltado la perspectiva de cambio global, pero sí que es verdad que han ganado para una voluntad de cambio a Porciones amplias de las sociedades. Se verifica cómo en Argentina puede ganar Macri, pero después, ¿no? cuando se solventan algunos errores y fragmentaciones, puede regresar otra vez eh, eh, el, frente de, el frente de todos. ¿no? Igual que en España puede haber un gobierno del Partido Socialista con Unidas eh, Podemos, porque sí que es verdad que las políticas sociales generan una cierta base. Una cierta base. Al final comentaré esto brevísimamente. Bien, lo que decía es que esta izquierda al final termina gestionando de una manera un poco más decente la indecencia neoliberal. Y por último, hay una izquierda que tiene un marco teórico diferente y que la práctica es lo que en España se intentó construir con, con Podemos. Que en primer lugar, en ese marco teórico, y esto es muy importante, no nace de una fuerza institucional, sino que nace precisamente de un movimiento social nace del movimiento de los indignados, es decir, nace de una propuesta de una protesta popular que después cuando va des, debilitándose es sustituida por una formación política que bebe de esa horizontalidad y de esos marcos alternativos que generó la política de los indignados que a su vez bebió de las primaveras árabes y de otros movimientos que compartían la idea de que los partidos políticos habían eh, agotado su ciclo tal cual existían. Este marco teórico, y eso también es importante entenderlo, bebe de una idea de Alain Badir, que dice que estamos en un intervalo ahora mismo. Se abrió un intervalo en 1789 con la Revolución Francesa que permitió tanto la independencia latinoamericana como profundas transformaciones en Europa, y duró hasta la comuna de París de 1871. Y ahí se abrió un periodo de desconcierto, un periodo de impasse para las fuerzas progresistas, que volvió a abrirse en 1917 con la Revolución Rusa, que abrió otra vez un amplio eh, escenario de, de transformaciones y que en un intermedio, como decía antes, entre, entre 1973 y 1991 con la caída de la Unión Soviética, de alguna manera, hace que desaparezca esa posibilidad de cambio, de cambio eh, alternativo. Hay, como decía antes, momentos, en América Latina es muy evidente, de lucha antineoliberal, pero que no terminan ¿no? de ser capaces de eh, sustituir al modelo neoliberal porque ha desaparecido, por culpa también de este impasse en el que estamos, la posibilidad de pensar cómo es ese, ese mundo alternativo. Esta idea que planteo de Podemos, de marco teórico y de práctica, Funciona sin engaños, es decir, peca de todos los elementos que he señalado antes de los movimientos sociales o de las diferentes fuerzas progresistas. ¿no? No, pero hay cinco asuntos que los menciono y con, con esto supongo que me he comido el tiempo, si no ahora me comentan, eh, porque creo que forman parte de la posibilidad de pensar la alternativa. ¿no? En primer lugar, creo que hay que partir de la derrota. Creo que a diferencia de... de de una fuerza progresista, sobre todo de una izquierda que parece que mira con el retrovisor, que está constantemente rememorando un, una suerte de pasado brillante que nunca existió. Creo que tenemos en esta nueva reconstrucción progresista a partir de la derrota y entender que el neoliberalismo derrotó a las izquierdas en los años 80 y que el imaginario que construyen es un imaginario que ha derrotado a los imaginarios alternativos. La izquierda no tiene una utopía, mientras que la derecha tiene una utopía. la Utopía consumista, convertida en una ideología, donde dicen que cualquier sueño que tenga cualquier ciudadano se puede convertir en un derecho siempre y cuando se mercantilice. Sea un vientre de alquiler, sea sexo con menores, sea cualquier tipo de consumo desmesurado. Mientras que, ya digo, en ese impasse en el que vivimos, la izquierda no tiene esa utopía y por eso creo que es muy importante partir de la derrota. En segundo lugar, asumir la condición fragmentada de las voluntades emancipadoras. Y eso nos obliga a articularnos políticamente como frentes amplios. Puede haber alguna fuerza más amplia que sea como una suerte de nave nodriza, pero es imposible pretender ahora mismo que una fuerza política puede representar todos los, todas las voluntades en un siglo XXI donde la gente sabe mucho más que se sabía en el siglo XX y por tanto tiene la gente mucho más criterio sobre más asuntos, lo que hace que es bastante probable que cualquier partido político te decepcione, porque es prácticamente imposible que un partido político cubra amplias mayorías de la ciudadanía todos los ámbitos de la transformación. Estoy pensando, por ejemplo, en España las diferencias entre sectores productivos rurales y sectores ecologistas. ¿no? Y cómo con el lobo, por ejemplo, hay profundos choques, es un ejemplo anecdótico, pero que da una señal de, de esta condición fragmentada. Creo que esta condición fragmentada y los frentes amplios nos obliga a romper con la idea clásica del partido leninista, vanguardista, jerárquico, vertical, pero cuidado. No podemos romper con la idea de que, hay que disputar los aparatos del gobierno. La tercera idea es que estas fuerzas de cambio que se presentan a las elecciones, que asume que su transformación tiene que ser en los aparatos institucionales, desarrolla sus políticas públicas siempre en colaboración con los movimientos sociales. No los sustituye, no los coopta, no los convierte en subalternos a la lógica gubernamental, pero sabe que la única manera de vencer las inercias del Estado, lo que llamamos en la teoría del Estado con Bob Jessop y Pulanzas, la selectividad estratégica del Estado, la única manera de vencer esa inercia del Estado es con la sociedad civil, consciente y organizada. Las fuerzas progresistas ganan los gobiernos, no ganan el poder. Y la única manera de que con el gobierno se pueda vencer la inercia del poder y esa propia inercia inscrita en las estructuras del Estado es con una sociedad civil consciente y organizada. Hay otro elemento esencial que es lo que llamo el modelo del mosaico. No tenemos ahora mismo un modelo alternativo. Y por eso eh, no está mal pensar ¿no? que, que hay que romper con ese modelo platónico de que teníamos una idea ideal a la que tenemos que acceder. No. El modelo alternativo es como un mosaico, donde cada vez que hay un movimiento social que dice no a una lógica colectiva, perdón, que dice no desde una lógica colectiva, pone en la pared una tesela, ese pequeño fragmento del mosaico, y el dibujo vendrá al final. El dibujo ahora mismo no lo podemos tener. Por tanto, creo que esa lógica es una lógica diferente de esa clásica de la izquierda. Y por último, con esta última quinta idea... Tenemos que luchar por el relato, casi como antes luchábamos por tomar los cuarteles. Yo siempre digo que antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora los revolucionarios tienen que ir a los platós de televisión. Tenemos que hacer programas en las redes sociales, tenemos que hacer estos seminarios. Tenemos que entender una cosa que es nuestro peor enemigo y es que hay un hay una clase media aspiracional en todas nuestras sociedades. Es decir que los sujetos de la transformación, en vez de construir su dolor como una forma de conocimiento que permite un cambio social, se interpretan a sí mismas dentro de esa clase media aspiracional como, como gente que anhela superar su situación y que, por tanto, incluso a veces renuncian a esa condición de clase de la cual proceden. Decía que esta nueva reconstrucción de la progresía de la izquierda tenía cinco asuntos que he mencionado, estos asuntos de, de, partir de partir del relato, partir de la, de la derrota, eh, asumir la condición fragmentada de las voluntades emancipadoras, eh, desarrollar políticas públicas en colaboración con los movimientos sociales, y esta lógica del mosaico y la lógica del relato, lo acompaño de una canción desesperada, que no puedo detenerme, pero estoy convencido de que la gran asignatura pendiente de las fuerzas de izquierda es la construcción de partidos-movimiento. Partidos-movimiento que sumen las tres almas fragmentadas durante el siglo XX de la izquierda. El alma reformista, que gestiona virtuosamente lo que existe. El alma revolucionaria, que marca horizontes, ¿no? que deben partir desde lo existente pero que lo superan y el alma rebelde o el alma libertaria que es la que inventa nuevos horizontes, ¿no? que es la, es la que desde la horizontalidad eh, plantea posibilidades alternativas. Ese partido movimiento que es reformista, que es revolucionario, que es, que es rebelde, creo que ha sido el, el gran ausente de los gobiernos de cambio en América Latina, es, es el gran ausente, por ejemplo, en el partido demócrata norteamericano, es el gran ausente en, en Venezuela, a la muerte de Chávez, es el gran ausente en Nicaragua, es el gran ausente en el Brasil, donde sacas a casi 30 millones de personas de la pobreza, pero no articulas una protesta cuando hay un golpe de Estado contra contra contra Dilma Rousseff y contra y contra Lula. Estoy radicalmente en contra de los análisis apocalípticos porque creo que son profundamente conservadores, ¿no? Que creo que la lucha es muy, mucho más complicada, ¿no? Porque porque estamos en un impasse, porque no tenemos ese imaginario, porque el imaginario es el neoliberal. Pero cuidado, creo que si se identifica con claridad a los adversarios políticos, si se suman las diferentes demandas sociales vinculadas a la emancipación, si se ofrecen salidas Pensables y entendibles a la ciudadanía. Si existen garantías de una buena gestión económica, se puede ganar. Y ahí tenemos, ahí tenemos lo que ha ocurrido en Bolivia, ¿no? después de un golpe de Estado y, y, y amenazas y el prácticamente 100% de los medios de comunicación empujando ¿no? para que no hubiera un cambio. Y al final creo que el cambio tiene, tiene lugar. Eh, no sé si me he comido el tiempo, me lo he comido el tiempo entero. Estás bien, está bien. Me queda algo de tiempo, me quedan dos minutos. Yo creo que... Con, we, can, we can continue later. Podemos continuar después en el momento de la discusión, Juan Carlos, para dar tiempo. Vale, a, pues entonces... entonces eh, cierro entonces con esta idea. ¿no? Creo, que, creo que el modelo neoliberal es, es el fascismo del siglo XXI, pero tenemos una gran herramienta y es que el capitalismo funciona con contradicciones. Uh -huh. Y eso es, eso es lo que nos da... Razón de ser para un pensamiento alternativo. Creo que estas contradicciones irresolubles del capitalismo reclaman de nosotros, como decía al comienzo, lo que creo que es la gran asignatura pendiente y que es de lo que se tendría que encargar ese partido movimiento si realmente existiera, que es abrir una gran conversación. Creo que, por ejemplo, ahora mismo el dolor de la COVID-19 ha dejado la huella en nuestros cuerpos de mucho dolor, como Antígona. No hemos podido enterrar a nuestros muertos. Sin embargo, las inercias neoliberales pueden hacerse fuertes. Ahora mismo, como diría Naomi Klein, aprovechar el shock para imponerse. Y la única posibilidad para revertirlo es que habría, abriéramos una gran conversación. Si fuéramos uh -huh. capaces en nuestras sociedades, como está pasando en Chile, por ejemplo, abrir grandes conversaciones, esa gran conversación podría ser realmente la que superase ese modelo neoliberal, las inercias. De la selectividad estratégica del Estado, ayudase a construir ese dibujo del mosaico. Y por tanto, creo que para que no caigamos ¿no? Eh, mm -hmm. en esa inercia neoliberal, nuestra gran tarea es crear las condiciones sociales para que se den esas grandes conversaciones. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Our next paper has been co-authored by Mabel Twites Rey. Vamos ahora a presentar a Mabel Taites Rey y Hernando Viña. Voy a presentarlos juntos. Mabel es abogada y socióloga política. Es profesora de Sociología Política y Administración Pública y directora del Instituto de Estudios para América Latina y del Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de, los Buenos, eh, de Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en la política, el derecho y la teoría del Estado. Su coautor es Hernán Oviña, que es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Mar de la Plata. Es investigador del Instituto de Estudios para América Latina y del Caribe. Hernán es autor de numerosos libros y artículos sobre el pensamiento gramsciano, la teoría del Estado, movimientos sociales y política prefigurativa. Su libro más reciente es Rosa Luxemburg y la Reinvención de la Política. Hernán y Mabel son los coordinadores del grupo de investigación en teoría de Estado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y ambos han contribuido al muy recomendado libro Estados Alterados. Reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánicas en tiempos de pandemia. Este fue publicado solo hace, una, hace pocos días y está disponible en línea para su descarga gratuita. Alguien pondrá un enlace eh, para el libro en el chat ahora. Les recordamos que pueden poner las preguntas en el Q&A. Hernán, adelante. Hola a todas, a todos, a todos, muchas gracias a, a las compañeras y compañeros eh, de New Politics, a los camaradas y camaradas, este, es un gusto para nosotros estar aquí. Quiero hacer una aclaración, eh, ahora el, el, el libro que estamos presentando eh, es, se ha realizado con la, bajo la coordinación eh, del grupo de trabajo que ahora tiene Hernán Ubiña con otras dos compañeras, este, que realmente es, es una, una sucesión muy, muy auspiciosa de este grupo que armamos ya hace 10 años en, en Claxo y del que también participan eh, Daniel y, y Juan Carlos. Así que bueno, eso quería agradecerles. Bueno, voy a retomar algunas cositas de las que dijo Juan Carlos para puntualizar un poco para la audiencia eh, fuera de América Latina, que repasemos un poquito cómo ha sido este proceso de, de los gobiernos progresistas en la región, el Pink Tide, eh, que bueno, es no por conocido, no merece ahora que hagamos algunas reflexiones y algunas lecciones que creemos que podemos extraer para las luchas populares, no solo en América Latina, sino en, en todo el mundo. Voy a usar un, un PowerPoint para eh, ayudarme con la presentación. ¿no? Eh, le pusimos algunas lecciones de, desde América Latina, eh, eh, de, desde el ciclo de América Latina, para pensar eh, transformaciones radicales. Eh, como ustedes recordarán, este ciclo de confrontación, eh, que le llamamos de confrontación, de desafío, de impugnación, porque la sigla nos queda más bonita al Sinal para pronunciar, le, terminó siendo ciclo de impugnación al no, neoliberalismo en América Latina, eh, eh, se inicia eh, a fines del siglo XX en su fase gubernamental eh, y, que, y configura un nuevo mapa político eh, cuyo carácter en definitiva todavía sigue siendo materia de discusión, si fue progresista, post neoliberal, izquierdista. Eh, bueno, hubo, hubo muchas eh, maneras de denominarlo, pero por eso nosotros preferimos caracterizar esta etapa como un ciclo de impugnación al neoliberalismo para expresar eh, la naturaleza fluida y en disputa que este ciclo ha tenido y para incluir en la misma línea de análisis no sólo los rasgos específicos de los procesos que integraron el ciclo gubernamental, sino también el impacto que tuvo sobre el conjunto de los países de la región y eh, los, los países que quedaron anclados en el liberalismo, pero que eh, en sus fuerzas políticas y en sus luchas tenían como referencia la existencia de los gobiernos del Sinal. Y también, sobre todo, para dar cuenta eh, de que las luchas anti neoliberales también en conjunto conforman una suerte de fase social del ciclo que podemos diferenciar del de gubernamental. Aquí vemos en este, en este mapa del 2008, por ejemplo, vemos cómo estaba teñido de rosa la mayoría de, de la región y quedaban sobre la cordillera y sobre el Pacífico los eh, países más ligados al neoliberalismo. Eh, este auge eh, gubernamental, desde el final en su fase gubernamental, podemos decir que comienza eh, con la llegada al poder a Venezuela de Hugo Chávez en 1999, Mabel, y que termina Mabel, para nosotros con la muerte Mabel, en 2013. Mabel, ¿podrías compartir tu pantalla? <risa> Perdón, creí que la tenía compartida, disculpen. Eh, bueno, aquí era, el, en el mapa decíamos, ¿hmm? eh, lo muestro como para que tengan la imagen gráfica. Este, aquí también, este, bueno, estábamos en esto, es decir, que ¿por qué nosotros considerábamos que el auge de la fase gubernamental, todo ese momento hubo una discusión cuando era el fin del ciclo? Pero nosotros creemos que este auge termina con la muerte de, de, de, de Hugo Chávez en 2013, eh, que se da además en un contexto de crisis que se profundiza a nivel mundial, y cambian en América Latina, en la región, a partir de entonces, muy, muy evidentemente, las correlaciones de fuerzas que varían en favor de gobiernos y fuerzas de derecha. ¿no? Eh, sin embargo, la disputa social y política eh, que de los sectores populares eh, no, no permitió que, las, eh, esa, que se pudiera consolidar, la ofensiva derechista, y ya desde el, mil, desde el 2019 se advierte una nueva ola de protestas y levantamientos populares que nos muestran que la fase societal del ciclo no concluyó. De eso se va a referir específicamente Hernán, ¿eh? nos dividimos así. Eh, es importante que tengamos en cuenta el cambio de la relación eh, con la relación de fuerzas porque... Eh, ahora lo vamos a señalar, el ciclo surge como producto de una relación de fuerzas gestadas durante los 90, en lucha contra las reformas neoliberales, los ajustes neoliberales de la región. Pero esa relación, ciertamente, como nunca sucede, no queda congelada, sino que el embate de las clases dominantes altera las posiciones iniciales. La derecha social y política no se diluye durante este ciclo y lejos de eso recurre a todo su arsenal de, de recursos políticos, económicos, de medios de comunicación, eh, la justicia, eh, para que su predominio político sea incólume y esté a la, esté a la altura de su predominio, eh, de su supremacía económica y social. Entonces así, eh, aquí vemos como en 2018 el, el mapa de la región cambia y donde solo... Eh, Bolivia y tecleando Uruguay, Venezuela y México con el triunfo de López Obrador en, en México en 2018, recién ahí apa aparece un, una, un, como un contrapeso frente a una ofensiva de la derecha que está en los gobiernos este, de, de Macri, el triunfo de Bolsonaro, este, y el, el, el, no solo eso sino el avance de las derechas sociales, los pentecostales, los evangelistas, derechas con eh, arraigo de masas, que es una... Eh, novedad en la región, ¿no? es decir, plantearse derechas con capacidad de movilización de masas. ¿Mm? Eh, podemos decir, y ahí hay tres, eh, tres eh, ejes que, que, que siempre nos parece interesante señalar: eh, cuál fue el origen ¿no? de, del, el origen. Del, del SINAL, que como decíamos antes fue el conjunto de luchas populares antioneoliberales que tienen en, ya en la emergencia del zapatismo a fines del 94 como un hecho muy icónico, pero también todas las luchas de los movimientos de trabajadores desocupados, movimientos indígenas, movimientos sin tierra, que en toda la región conforman una serie de demandas y de inquietudes que van a desembocar, ¿no? que, que aparecen entonces eh, eh, llevando a determinados gobiernos como una respuesta mediada ¿eh? a este proceso de descontento, de luchas, demandas y alzamientos. Este, este ciclo tiene su despliegue eh, durante el ciclo de bonanza de los commodities por el alza de los precios eh, internacionales eh, impulsada por la demanda china. ¿Eh? Y vemos entonces que eh, esto tiene una característica eh, fundamental, que es que este despliegue le da a eh, una base económica eh, muy importante a los distintos gobiernos de la región, en general a todos, pero con las características peculiares que tienen los incluidos en el ciclo eh, eh, el Pink Tide específicamente, y esta base le da una base para la redistribución de renta eh, sin, por ello, afectar el modelo productivo. Una de las características centrales es que, lejos de avanzar en, en, las, eh, en, un, en las transformaciones prometidas en muchas de las plataformas de los gobiernos populares, lo que hubo es un eh, afianzamiento del modelo extractivista, afianzamiento de la reprima, eh, eh, reprimarización. Lo que ha habido, sí, son lo que se llamaron. Nosotros le damos más que un pacto de los commodities para nosotros, más que un consenso de los commodities, lo que hubo un consenso de pactos de, de consumo, eh, ingresos y empleo. Lo que se intentaron estos gobiernos es garantizar consumo, ingresos y empleo. Y eh, por otro lado, la, la presencia del Estado, que en realidad los Estados siempre fueron fuertes, también durante la época neoliberal, como como sabemos, pero en este caso lo que repone es el papel de árbitro entre distintas fracciones de burguesas y como mediador del conflicto capital-trabajo. Los estados empiezan a mediar para equilibrar un poco más la balanza este, eh, eh, que lo que había sido durante los, eh, el ciclo neoliberal. Lo que hacen la mayoría de los estados, incluso los países que tienen reformas constitucionales como Ecuador, Venezuela y Bolivia, es eh, basarse en la democracia representativa liberal, que permanece como la forma principal de participación política y la reguladora de los tiempos de la transformación. Un dato que no es menor a la hora de pensar cómo se plantean las transformaciones. Solo en, en Venezuela, con eh, las comunas, ¿no? es decir, la organización en comunas intentó crear una institucionalidad paralela, pero eh, también con serias limitaciones y serias limitaciones también para gestionar este aparato estatal. Entonces decimos que hay lecciones en los tres campos. Eh, en, el, en términos, y eso me, me, tengo que señalarlo porque es uno de los puntos de gran discusión, es si lo que ha habido por parte de los gobiernos del SINAL ha sido una captura de la energía transformadora de los movimientos populares para cooptarlos, pasivizarlos, la, la categoría que deviene de Gramsci, revolución pasiva, que algunos este, trabajos en América Latina han dado cuenta de esto, planteando el neologismo de pasivización, pacificación de, de, de la situación eh, este, política, incorporando las luchas y eh, sobre todo incorporando ciertas demandas activadas por las luchas e incluyendo a, a, a las dirigencias de, de ciertos movimientos en la lógica gubernamental y aplacando su radicalidad. Entonces decimos, tenemos una, una este, tres, tres este, eh, ejes, tres lecciones que tienen que ver, por un lado, para analizar sobre la pasivización, nosotros creemos que hay también en ello engarzado, y eso es algo que es interesante para que lo, compa lo, lo pensemos junto a, a, a los camaradas, qué supone plantear la participación, el mito de la eterna y constante participación, eh, el, el, la idea de lo que significa el extractivismo y ligado a ello el consumismo, que más allá de que se haya hablado, desde los años 60 hablamos del consumo, la sociedad de consumo, el efecto específico que han tenido los consumos internacionalizados en esta etapa no es un dato menor, y en el tema del Estado, que es algo que es un objeto de estudio para nosotros muy importante, este, lo que significan las tareas eh, y funciones capitalistas que tienen los Estados, hacen que eh, en la medida en que su función es reproducir el esquema productivo insertado en el mercado mundial, difícilmente las tareas que asuman sean muy distintas a promover el funcionamiento y de el, el despliegue del Estado como aparato capitalista. Y aquí es donde nosotros señalamos mucho y hacemos hincapié en lo contradictorio de la dimensión estatal. Eh, las críticas al modelo productivo. Vayamos por, por parte y tiro algunos tips para que después los podamos retomar si queremos discutirlos. Bueno, hay una gran discusión sobre el extractivismo, ¿no? Decimos estamos todos muy, eh, muy conscientes y hay en una, una cantidad enorme de movimientos en la región que disputan por el avance hacia el extractivismo, sobre todo en áreas protegidas, este, con, extraer eh, minerales a cielo abierto, y también el avance del agronegocio deforestando y avanzando sobre territorios, rompiendo la biodiversidad. Entonces esto es un, un elemento que tiene que ver con, con las discusiones medioambientales, con la ecología, con algo que engarza con las discusiones mundiales que son muy, muy este, centrales. Pero que también es cierto que hay que, a la hora de analizar específicamente a las experiencias gubernamentales, tener en cuenta que cambiar un esquema productivo, dependiente y depredador es una tarea tan, tan urgente como de largo aliento. ¿no? No, no, no es fácil ni rápido salir de un esquema productivo basado en la extracción de bienes naturales que lleva siglos de engarce en la división internacional del trabajo. ¿no? Se requiere para eso construir una relación de fuerzas muy robusta para confrontar con grandes grupos económicos y agentes, actores, eh, sociales que la puedan encarnar. Entonces, eh, plantearse y pensar que Bene Bolivia, por ejemplo, podía salir de la explotación del gas, este, eh, o eh, Ecuador del petróleo, o Venezuela del petróleo, este, de una manera sencilla, y que podrían de una manera simple eh, producir eh, procesos de industrialización alternativa y diversificada, eh, era bastante difícil, más allá de todas las disputas y discusiones que podamos tener sobre ciertas derivas de los gobiernos. Pero me parece que plantearse la transformación de un modelo productivo anticapitalista en el esquema actual parece que excedió las posibilidades de la región y además posibilitó la eh, consolidación de núcleos de derecha contrarios, ¿no? Porque cómo se desposee a los poseedores, que ese es un dato para tener en cuenta siempre. Nosotros decimos, cómo se desposee a los poseedores, cómo se expropia la riqueza que la tienen los ricos, y ese es un tema central. Eh, en, otro, en otro punto del modelo productivo ha sido los pactos de consumo y empleo. Estos pactos, precisamente, esta, esta necesidad de, de, de saldar una deuda histórica con los pueblos de la región por los ajustes neoliberales, hizo que se echara mano muy rápidamente de los recursos inmediatos. Además, había que ganar elecciones periódicamente. Entonces, esto puso muchísimo dinero este, eh, al, al servicio de satisfacer necesidades básicas. ¿Eso qué trajo? La, es justamente, es ampliar mucho más el ciclo de los commodities y pensarse mucho más engarzadamente. ¿Por qué? Porque hay otro de los elementos que hay que tener en cuenta es que las características de los bienes de consumo de hoy, que son bienes de consumo globalizados, son como artefactos aspiracionales, donde ya eh, la cuestión ideológica no es solamente una cuestión de debate de ideas, sino es material, ¿no? El, la materialidad de todos los objetos de eh, aspiración global, mundial, eh, en, estos, en estos artefactos icónicos que van desde todo lo que es lo electrónico, hasta, eh, hasta los, este, el calzado, la vestimenta y el, el turismo. ¿no? Es decir, eh, aparecen, convertirse como un cemento ideológico y cultural del orden capitalista muy fuerte, porque además condicionan las políticas económicas, porque estos consumos internacionalizados tienen una relación directa con el precio de las divisas. ¿no? Es decir, cuánto cuesta el dólar, en cada nación, para adquirir esos bienes globalizados. Y eso produce enormes disputas, enormes disputas al interior de los sectores populares y de las capas medias. Eh, en términos de las críticas a, la, a los modelos políticos, eh, eh, el tema de la pasivización, eh, hay que decir una verdad casi de perogullo. Cualquier gobierno, aún el más democrático y participativo, tenderá a establecer una media de estabilidad que acote o subsuma las demandas sectoriales y las presiones parciales para garantizar gobernabilidad. Es ciertamente que la, los distintos movimientos tienen eh, demandas distintas, eh, interpelan a sujetos distintos, y en la función gubernamental hay alguna articulación que hacer. ¿no? Es decir, por eso nosotros cre, creemos que también este es un elemento, y el siguiente elemento, el segundo elemento, es la asunción de que existe algo así como de una infinita voluntad de participación antagonista y activa desde abajo, casi ontológica, inalterable, y en permanente disponibilidad, que solo estaría eh, coartada por la acción deliberada desde arriba, desde los gobernantes, de los dirigentes. Entonces, esto, esta suerte de, de mito sobre la vocación participativa, creemos que choca con una evidencia potente que, dadas las condiciones de socialización del capitalismo a escala global, su mayor fortaleza arraiga en la internalización de valores y anhelos que promueve, eh, que privilegia el consumo individual, la competencia, las jerarquías sociales basadas en el individualismo, la meritocracia y el aislamiento social. Convertir estos disvalores, entonces, es una tarea Primordial. Babel, ¿les quedan tres o cuatro minutos para las dos? Digo dos cosas más y le, le cedo a Hernán que por Correcto. ahí Hernán puede retomar en todo caso. Correcto. Bueno, Gracias. digo algo sobre el Estado que tiene que ver que eh, la experiencia del Sinal corrobora que, eh, que la llegada de, al gobierno y la conducción del Estado, del aparato estatal, de fuerzas políticas con arraigo popular, no constituye una condición suficiente para transformar las estructuras económicas, social, política en el marco del capitalismo global. No obstante, también la experiencia lo muestra que permanecer al margen de las disputas por el poder tampoco garantiza triunfos ni escenarios de lucha más favorables. ¿no? Esa es una contradicción de la que no nos podemos escapar. ¿no? En general, eh, eh, los gobiernos se basaron más en un poder apropiado de manera coyuntural y ratificado a través de elecciones, que de un poder propio gestado de abajo y a partir de un espíritu de decisión con respecto a las clases dominantes y la normatividad estatal. Como este poder apropiado no resultó suficiente para revertir la lógica de reproducción capitalista, las funciones que cumplió el Estado no variaron de modo sustantivo. Las agencias públicas, en todos los casos, siguieron cumpliendo en esencial. Su, su papel tradicional. Bueno, puedo, podemos decir algunas otras cosas más, pero eh, lo dejo a Hernán para que siga con, con la parte de, de los movimientos y la fase social de este ciclo. Gracias. Bueno, eh, buenas tardes eh, a todos y todas, creo que ahí se está escuchando bien, ¿no? Correcto. Perfecto, bueno, en bueno, los poquitos minutitos que nos quedan, complemento el planteo de Mabel, primero agradecer obviamente a New Politics, eh, a los compañeros y compañeras por esta oportunidad de estar acá conversando, eh, intercambiando miradas acerca de una coyuntura tan convulsionada como la de nuestra América y el sur global. En unos poquitos minutos, eh, un poco para, para el debate, ¿no? para la discusión, eh, a posteriori eh, me interesaba complementar el planteo de Mabel en torno al ciclo de impugnación al neoliberalismo, y a este debate, a esta discusión acerca de si ha habido un fin de ciclo, o más bien, una reactivación. ¿no? Y, y por ahí Groucho Marx, ¿no? si vamos a ser marxistas, que vale la pena en estos tiempos históricos, cuando le preguntaban si quería Teo Café, respondía, sí, por favor. Y creo que eh, se puede decir que hay, y al mismo tiempo no hay, un fin de ciclo. ¿no? Lo hay en la clave que decía Mabel, efectivamente hay un cierre del ciclo gubernamental, de la impugnación al neoliberalismo, de un cierto distanciamiento, hay un declive, en términos más regionales, de lo que supo ser ese auge y consolidación en buena parte de la realidad continental. No en toda, por cierto, ¿no? Si pensamos en el bloque del Pacífico, se mantuvo, incluso se intensificó la lógica neoliberal en simultáneo. Por eso podríamos hablar más bien de un desarrollo desigual y combinado de este ciclo de impugnación al neoliberalismo. Y lo que vamos a plantear provocativamente es que el 2019 supone una reactivación desde abajo del SINAL. Es decir, se cierra el ciclo en una escala gubernamental pero se reimpulsa, se reactiva eh, en, en un plano más bien societal y desde abajo. Podríamos plantear también como hipótesis que octubre y noviembre del 19 eh, funge de momento constitutivo, este es un concepto de René Sabaleta, un marxista boliviano muy potente y actual, que va a decir también que hay ciertas coyunturas donde determinadas luchas ofician eh, y fungen de núcleos de irradiación, ¿no? de intensidad democrática que se irradian más allá del territorio específico donde operan. Y creemos que, sobre todo, la rebelión de Ecuador entre el 1 y el 12 de octubre, e inmediatamente la revuelta popular en Chile, a partir del 18 de octubre, eh, operan en términos de irradiación, es decir, repercuten a escala regional, generan un envalentonamiento de los pueblos y de las clases subalternas, y esto lo vemos no solo, por ejemplo, en las primeras líneas, eh, que no implican meramente una confrontación física, una dinámica de antagonismo eh, en contra de el, los autoritarismos estatales, sino también un autocuidado colectivo, tramas comunitarias, una lógica de reproducción de lo común en el espacio público y, una, y un rechazo tajante a las lógicas de mercantilización y de precariedad de la vida. Eh, aquí tenemos tres escenas que son Ecuador, eh, Colombia y Chile, ¿no? y en los tres casos la simbología, la dinámica de las primeras líneas eh, son similares. Eh, nos interesa pensar también a la crisis como un momento propicio para producir eh, pensamiento crítico, y más que frente a movimientos populares, en esta coyuntura de octubre-noviembre estamos frente a pueblos en movimiento, por el carácter multitudinario, masivo, por la dinámica en donde radicalidad y eh, millones de personas en las calles se anudan, eh, y también pensando en una doble lógica, de acontecimiento y de proceso. No, no son revueltas meramente espontáneas, sino, bueno, ahí está Daniel, después eh, seguramente pueda decir algo al respecto, en el caso de Chile, por ejemplo, eh, estamos en presencia de eh, una superposición, digamos, capas geológicas de protestas, de ciclos de rebelión que preceden a octubre del 19, que van desde el 2006, 2011... Eh, le, las revueltas secundaristas, el no AFP, las luchas del pueblo mapuche en contra de eh, las lógicas extractivas, el feminismo en 2018 y 2019. Y, eh, simplemente, para ir cerrando por una cuestión de tiempo, estas revueltas que tienen no solo a Ecuador, a Chile, luego en Colombia en noviembre, sino en simultáneo a varias islas del Caribe, pienso en Haití, digamos, movilizaciones de más de un millón de personas, pienso en Puerto Rico, en 2019 también, eh, digamos, movilizaciones multitudinarias que llegan a tumbar primeros ministros, gobernadores, eh, altos funcionarios, producto de la radicalidad de, de esos ciclos de protesta, plantean un, un relevo múltiple, un relevo en tres escalas y a partir de los cuales hoy podemos pensar en este reimpulso, en esta reactivación del ciclo de impugnación al neoliberalismo. El primero es el relevo generacional. En Ecuador eh, son los hijos de, e hijas de la primera revuelta del Inti Raime en 1990, quienes desencadenan ese alzamiento, que además se conjuga con una huelga política de masas. Otro rasgo particular de las rebeliones del 2019. No son solo levantamientos populares, luchas callejeras, sino que articulan huelgas de carácter político. No sectoriales, no corporativas en donde una de las demandas principales son procesos de asamblea constituyente. Es un relevo étnico plurinacional, son luchas anticoloniales, antirracistas, quizás emblemáticamente, en términos de, un, de una lógica restitutiva, de una memoria de larga duración, flagelada, de los agravios coloniales, se reposicionan y obligan incluso a, pensar en un reordenamiento territorial que no coincide con las fronteras estatales, ¿no? y esto se ha dado en Colombia, con el pueblo Misak en el Cauca, se ha dado obviamente en Hualmapu, en territorio mapuche, en el sur de nuestra América, se ha dado, ahí tenemos una imagen de la Guardia Indígena, en el alzamiento y en la huelga general, en, en el Ecuador, en la región andina, y por supuesto en Haití, ¿no? si pensamos en la lógica de resistencia afro. Es un relevo de género, Mabel lo mencionó, Juan Carlos también, digamos, no los feminismos, pero en un plano más amplio, las mujeres y disidencias han tenido un rol protagónico, y no se entiende el carácter masivo y la radicalidad de esta lucha, que no solo es antineoliberal, sino que es profundamente antipatriarcal, sin el protagonismo escollante de las mujeres, y en este contexto de pandemia, diría, sin la vitalidad, sin el centro de gravedad que implica el autocuidado colectivo, porque las primeras líneas confrontan, pero al mismo tiempo resguardan, son vanguardia y simultáneamente retaguardia activa. Eh, cierro, entonces, por, por una cuestión de tiempo, planteando que estas revueltas del 2019, pero al mismo tiempo reactivadas, reanudadas en el 2020, pensemos en Colombia en contra de la represión y el asesinato policial, el Chile en los albores del aniversario de la revuelta en octubre, en Perú, ya exigiendo directamente un proceso constituyente, suponen una crisis de los componentes de corta duración del Estado, del Estado neoliberal y de su institucionalidad, pero también de los componentes de larga duración. Pienso el Estado liberal republicano, los mecanismos tradicionales de democracia representativa burguesa, y sobre todo, la lógica de un Estado racista, colonial, patriarcal y de clase, en la clave de lo que mencionaba Juan Carlos, de los mecanismos de selectividad relacional. Es una crisis civilizatoria esta que nos plantea diversos escenarios Menciono simplemente tres, eh, también ya cerrando por una cuestión de tiempo. El estatismo autoritario, el neofascismo societal, que mencionaban Juan Carlos y Mabel, ¿no? la posibilidad de que efectivamente una derecha participacionista apele a núcleos del sentido común, autoritarios, competitivos, emprendedores, xenófobos y misóginos, lo estamos viendo no solo en, en, obviamente en Brasil, sino también en la intentona golpista en eh, territorio boliviano y en diferentes sectores de ultraderecha que en articulación con las lógicas imperiales intentan desestabilizar eh, a la región hay otra, otro escenario posible que es el de la redición del ciclo progresista Mabel mencionó algo al respecto no me da el tiempo pero hay eh, diversas limitaciones para pensar en una redición lisa y llana tanto estructuralmente lo que fue la bonanza relativa y transitoria del precio de los commodities como en términos más subjetivos la falta de consenso, el descontento que ha generado la multiplicación de zonas de sacrificio, la precariedad de la vida, eh, la superexplotación del trabajo, las lógicas extractivas, tanto en ámbitos urbanos populares como en los territorios rurales. Por lo tanto, el tercer escenario, que es al que apostamos, creo, y al que intentan eh, fomentar, propiciar y también apostar los pueblos de movimiento, es la construcción de un bloque histórico hermanado, mancomunado, plurinacional, como alternativa civilizatoria, que puede articular algo que Fernando Martínez Heredia, un cubano entrañable, eh, mencionaba en la clave de articular poder y proyecto. Pero siempre pensando que el poder tiene que estar al servicio del proyecto, y no a la inversa. Es decir, cómo configurar un proyecto de alternativa civilizatoria, de vida digna, que pueda eh, amalgamar un socialismo en el cual quepan mucho socialismo, como dicen las y los zapatistas, que supone un reordenamiento territorial, aquí creo que en los procesos constituyentes vale la pena recuperar a Orlando Falborda, a comienzos de los 90 en Colombia planteó un eje clave en la asamblea constituyente de aquel entonces, que era un reordenamiento territorial que hoy están exigiendo no solo los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino buena parte de eh, los sectores, clases eh, y, y, y luchas eh, que rompen con la condición subalterna y se piensan desde la plurinacionalidad, desde la transhumancia, desde un carácter más de tipo transfronterizo y multiescalar. Y diría, eh, restituir la alternativa civilizatoria al buen vivir, de la soberanía alimentaria. Hoy queda claro que el problema alimentario es un problema capilar de eh, la construcción de un socialismo eh, en una clave ecológica a contramano de la cría industrial de animales, de la proliferación de enfermedades como la pandemia, y por último, aunar temporalidades. ¿no? Pensar cómo el aquí y ahora, la prefiguración de la sociedad futura, puede ir sentando las bases en un mediano y largo plazo de una eh, sociedad en términos estructurales y de reproducción de la vida post-extractivista, y eso solo se va a poder construir sobre la base de la recreación de una identidad nuestro americana, pero sobre todo internacionalista. No hay posibilidad de construir, está claro, el socialismo en un solo país, menos aún, como dice un amigo, el socialismo en un solo barrio, y por lo tanto, este socialismo plurinacional, ecológico, patriarcalizado, ennegrecido, indigenista, sin duda tiene que ser un socialismo de carácter global y planetario, pero eh, tan diverso y plural como la huipala. Así que, eh, me despido con esta, foto, con esta foto, que es una fotografía del 18 de octubre del 2019, ahí justo estábamos por, por ese territorio en Chile, eh, y decía Mariategui que hay que corregir a Descartes, no es, se, se piensa, luego se existe, sino se lucha y luego existimos. Muchas gracias. Our final speaker of this panel is Daniel Hadouet. Daniel es un arquitecto, sociólogo y político. Es miembro del Partido Comunista de Chile. En 2012, apoyado por la Alianza por un Chile justo, fue elegido alcalde de Recoleta. Se ha comprometido con un programa de gobierno local participativo e impulsado por los ciudadanos ha confirmado su candidatura de la coalición Nueva Mayoría para la presidencia en noviembre del 21 y según recientes encuestas de opinión es el actual líder bienvenido Daniel muy buenas tardes a todos y a todas quiero partir agradeciendo esta invitación a participar eh, con ustedes para mí un verdadero honor eh, voy a desarrollar el tema acerca de los desafíos del movimiento popular chileno en este no, tiempo. Vez, eh, y para eso voy a partir haciendo una introducción de cuáles son las condicionantes del movimiento eh, popular chileno. Cuando uno mira la historia reciente de Chile, eh, voy a poner el ejemplo del 90 en adelante, cuando se sale de la dictadura militar después de 17 años, de lucha, la dictadura militar ha logrado eh, tres objetivos esenciales. Primero, la destrucción del movimiento popular y la destrucción del tejido social, tanto en su beta eh, de movimientos sociales como de partidos políticos, ¿no? eh, y también de organizaciones sociales. Y ha logrado eh, clientelizar a todas las organizaciones existentes. Eh, el, el término de la dictadura además coincide con eh, el término de la experiencia soviética, ¿no? eh, y de una u otra manera eh, lo que se debe entender como la caída de las catedrales de los movimientos de izquierda y movimientos populares. Eh, eso hace que el inicio de la recuperación democrática de Chile se dé en una condición de complejidad eh, mucho mayor ¿no? que la que se hubiera podido esperar. Eh, partir eh, este proceso de acumulación de fuerza y este proceso, eh, de una u otra manera, de incremento de la conciencia para búsqueda de la recuperación eh, de un proyecto de izquierda para Chile, parte en condiciones completamente adversas. El tercer objetivo que cumplió la dictadura es la instalación del modelo neoliberal eh, no solamente eh, en lo operacional, a partir del Estado como instrumento de dominación, eh, no solo en el sistema político, sino que además eh, en los ámbitos culturales. Eh, y por lo tanto, además eh, de tener o, o de haber perdido, entre comillas, eh, una fuente de inspiración o fuente, entre comillas, al menos de, de discusión, que eran lo, los socialismos reales y haber salido recién de una dictadura que había aplastado todo un movimiento popular, nos encontramos también con un movimiento popular fuertemente permeado por los valores del neoliberalismo, ¿no? Eh, un anticomunismo tremendamente creciente, eh, una, una, un, un discurso antipolítica tremendamente eh, creciente, eh, la cultura de la derrota, pero además la cultura del individualismo y la cultura eh, de, de la división. Eh, y esto comienza a avanzar eh, y efectivamente la izquierda demora una cantidad enorme de tiempo en volver a ponerse de pie para poder ofrecer ¿no? eh, una alternativa a Chile. Una complejidad adicional es que una parte de lo que se conoció, yo per percibo que raramente como socialdemocracia chilena eh, le había ocultado al país una verdad tremendamente incómoda, ¿no? y, que ellos, y era que ellos habían tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura militar. De hecho, muchos de sus economistas más importantes, que asumieron cargos de relevancia en los gobiernos eh, de recién post-dictadura, fueron los que le entregaron las propuestas de transformación económica a la dictadura, en un documento que se llamó El ladrillo. Y por lo tanto, toda esta promesa de eh, restaurar los derechos laborales, restaurar derechos sociales eh, y desmantelar la reforma neoliberal de la dictadura, se fue convirtiendo con el paso del tiempo solo en una quimera, eh, y fue una promesa que se fue abandonando. No obstante aquello, el mundo popular, hasta el día de hoy, no ha logrado constituirse en un actor relevante por su eh, absoluta fragmentación eh, política. ¿no? Eh, el Partido Comunista sigue siendo quizá eh, dentro de eh, la izquierda más tradicional, eh, no esta que se eh, neoliberalizó a pesar de llamarse socialdemocracia, que son los partidos que participaron de los gobiernos de la concertación, eh, el Partido Comunista sigue siendo quizá el partido más estructurado a nivel nacional, no exento de la permeabilidad de los valores del neoliberalismo, pero quizá el que con mayor fuerza se mantiene en posiciones antineoliberales. Eh, y el resto es una fragmentación absoluta, eh, uno podría decir, de decenas de movimientos sociales y partidos políticos, incluso que no alcanzan eh, la fuerza de la existencia legal, ¿no?, eh, y con los cuales ha sido históricamente muy difícil confluir en una propuesta eh, alternativa. También existe en la tradición chilena eh, esta complejidad de tener un partido socialista eh, que se ha movido con perfecta comodidad dentro de los gobiernos neoliberales, ¿no? eh, y un partido por la democracia que partió siendo un partido instrumental, y se terminó construyendo, convirtiendo también en un instrumento del neoliberalismo, tanto así que eh, el ex canciller del gobierno de la presidenta Bachelet, que hoy día es presidente del PPD, Heraldo Muñoz, eh, fue uno de los eh, impulsores del Grupo de Lima, con todo lo que ello implica. ¿no? Entonces, en este contexto que ha sido muy general, muy sintética la exposición que he querido dar, ¿cuáles desde mi perspectiva son los desafíos fundamentales del movimiento popular chileno. Primero la construcción de, o la reconstrucción de un relato eh, de izquierda, de un relato ¿no? de superación del neoliberalismo que logre identificar a una mayoría social y política cada vez más amplia. Creo que si bien se ha ido avanzando en aquello, todavía queda eh, muchos problemas que sortear. Eh, eh, el desafío fundamental termina siendo siempre la unidad del movimiento popular, ¿no? El neoliberalismo nos ha llevado eh, a tener un movimiento popular que con mucha más facilidad encuentra sus enemigos principales dentro del movimiento popular que en la derecha, ¿no? Y tenemos eh, en, en la otra vereda una derecha fuertemente cohesionada por sus intereses de clase, muy consciente de su identidad de clase, ¿no?, y un conjunto de capas medias que efectivamente eh, se han ido convirtiendo en antisistema, eh, se han ido desilusionando de estos partidos socialdemócratas neoliberales, y hoy día se encuentran en una posición quizá de avanzada, pero que no logra cristalizar en una unidad del movimiento popular, tanto social como político, eh, que nos permita por ahora, ¿no?, eh, ofrecer una alternativa eh, a Chile. Creo que además eh, el movimiento popular adolece eh, de debilidad ideológica, en el sentido de que muchos sectores de los movimientos populares se dejan llevar con mucha facilidad hoy día eh, por el discurso del pensamiento hegemónico, ¿no? Eh, las posiciones que nosotros vemos frente a la intervención grotesca de Estados Unidos en otras partes del continente, eh, que con mucha facilidad grandes sectores del movimiento popular se hacen de una u otra manera cómplices porque eh, leen desde donde el imperialismo quiere poner el inicio de la historia eh, y no conocen los procesos completos, los procesos eh, acabados, ¿no? Eh, además de la debilidad ideológica, eh, creo que son movimientos que han sido de una u otra manera laxos con problemas que han tenido todos los procesos eh, de izquierda en América Latina, eh, que son primero, eh, han sido tremendamente laxos con eh, el caudillismo eh, y, en, y han tenido una fuerte debilidad en el culto a la personalidad y han, de una u otra manera, se han convertido en procesos que dependen de personalidades y no de colectivos. ¿no? terminan dependiendo ¿no? son capaces de reproducir de generar cuadros de relevo eh, y eso los termina ahogando pero además han sido eh, tremendamente laxos eh, en el abordaje de temas tan relevantes como la seguridad como la innovación, como la participación y la eficiencia y la eficacia eh, que son eh, creo yo conceptos que la derecha se ha terminado apropiando como si efectivamente la izquierda no los supiera tocar ni los pudiera tocar. Eh, y por último, ha sido laxo con el tema de la corrupción sin entender que hoy día los procesos de, de la ofera a los cuales estamos expuestos todos en América Latina, son tremendamente agudos, son tremendamente bien diseñados, son capaces de construir casos donde no los hay, hoy nosotros somos objetos de uno de ellos eh, y por lo tanto eh, el movimiento popular tiene que redoblar los esfuerzos por blindarse ¿no? absolutamente desde la perspectiva eh, jurídica, desde la perspectiva comunicacional eh, y por último la última debilidad que tienen y un desafío tremendo es abordar con mayor eh, eficiencia y eficacia también el tema comunicacional eh, y en eso creo eh, que a pesar de todo lo que hemos avanzado, porque creo que hemos avanzado tremendamente a partir de un manejo mucho más intensivo de redes sociales, eh, creo que aún nos queda eh, un tremendo trecho por desarrollar. Yo coincido con los problemas que se han tenido en, el, en, en los procesos que hemos tenido en América Latina con esta incapacidad crónica de cambiar la base productiva de nuestros países eh, y con esta incapacidad crónica eh, de de una u otra manera, eh, como lo decía la primera expositora, eh, luchar eh, eh, contra los poseedores de, de, de toda la riqueza. Eh, y creo que una de las cosas que nos termina faltando más que nunca hoy día es el internacionalismo que en alguna mente nos hizo más fuertes. Eh, yo saludo este espacio, sin embargo creo que hoy día es mucho más internacionalista el capital globalizado que los movimientos populares, sociales y políticos. Y eso es un desafío que en algún minuto tendremos que sentarnos eh, y ser capaces de reconstruir, puesto que debilita la posibilidad de avanzar en la, eh, en la identidad de clase, pero también en el incremento de la conciencia eh, de clase, sobre todo el mundo eh, de las y los trabajadores. También creo que una debilidad es eh, la contradicción que hoy día se presenta para algunos y algunas entre abordar la lucha contra el patriarcado como parte también de la contradicción principal capital-trabajo. ¿No? En Chile eh, hemos levantado una propuesta que hoy día eh, ha, de una u otra manera, remecido el tablero al proponer no solo el reconocimiento eh, y no solo la valorización, sino que también la remuneración del trabajo doméstico y de cuidado eh, a partir del, eh, de impuestos generales y del presupuesto del Estado. Eh, porque creemos y somos conscientes de que en esta contradicción principal, capital-trabajo, no puede existir nunca más en ninguna parte del planeta un trabajo, cualquiera que sea, que no sea eh, adecuadamente remunerado. ¿no? Y creemos que esto debe ser abordado como eh, una demanda transversal eh, en, todo, en todo el movimiento popular eh, mundial, puesto que incluso eh, antes que las discusiones acerca de rentas básicas, universales y otros elementos, eh, se hace cargo eh, de las transformaciones que viene teniendo ¿no? el modelo productivo y de las tendencias que el neoliberalismo hoy día impone a los pueblos para asegurar la utilidad de la empresa eh, mediante una precarización creciente, no solo del empleo, sino que también de la calidad de vida eh, de todas y todos. Para mí hoy día estamos en un punto de inflexión, puesto que la crisis del neoliberalismo se hace más aguda, pero nunca hay que recordar que en estos tiempos son los cuando son capaces de dar los golpes más fuertes, más crueles y más despiadados. Eh, y en eso vuelvo a insistir que la unidad y el internacionalismo son temas que hoy día los movimientos populares, tanto sociales como políticos, eh, debieran ser puestos al centro en conjunto con la lucha feminista contra el patriarcado y la construcción de proyectos feministas eh, que pasaran por instalar la paridad de género en los consejos de defensa del Estado, en las Cortes Supremas, eh, en los órganos colectivos de gobierno, eh, desde los gobiernos locales hacia los gobiernos regionales y hacia los gobiernos centrales, pero también en los directores de la empresa, ¿ah? y también efectivamente en todos los espacios colectivos de decisión. Eh, la izquierda también ha sido lenta en actualizar el proyecto político, ¿no? eh, y ha sido lenta en dotar de contenido la construcción del socialismo del futuro, de un socialismo completamente democrático que sea capaz de verdad de asegurar las libertades, y de eliminar la necesidad, la incertidumbre y el miedo en la sociedad. Creo, compañeros y compañeras, que en un espacio como este, en esto puedo sintetizar los desafíos del movimiento popular contemporáneo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Entendiendo que además en Chile estamos ante el desafío fundamental de construir una nueva constitución, con todas las trampas que se nos han impuesto y con todo... Eh, los problemas que este proceso va a seguir teniendo ¿no? eh, estamos en años muy convulsionados eh, estamos en años con una carga electoral eh, brutal eh, y como siempre seguimos llegando los movimientos populares y sobre todo la izquierda eh, fragmentada y desunida eh, a las batallas más trascendentales un abrazo a todos y a todas compañeros Muchas gracias, muchas gracias Daniel. Uh, I, I would like to thank to all our, our panelists for their rich uh, presentations and, and the, the great discussion. Muchas gracias a los panelistas por sus excelentes presentaciones. Tenemos algunas preguntas, pero antes de tomar esas preguntas, me gustaría preguntar si a algunos de los otros conferencistas les gustaría hacer una pregunta o un comentario. Pueden hacer esto eh, prendiendo sus videos y subiendo sus manos y yo puedo eh, preguntarles. Un, tenemos un poco más de media hora para esta parte de la presentación. Y si hay más panelistas que les gustaría hacer un comentario o una pregunta, por favor, adelante. Sí, eh, yo tenía una pregunta. Es para todo el panel, pero está basado... En algo que mencionó Hernán cuando planteaba tres posibles escenarios, claramente el primer escenario de surgimiento o consolidación más bien de un estatismo autoritario de ultraderecha es algo antagónico a los otros dos escenarios, pero me pregunta es si el escenario 2 y el escenario 3 son necesariamente antagónicos. Si se podría combinar el resurgimiento del ciclo progresista y la construcción de un nuevo bloque histórico, algo que, al menos en la mayoría de los países que podemos analizar, no ha sucedido en la etapa progresista anterior. Y complementando la pregunta, ¿cuáles serían las condicionantes para el posible resurgimiento del ciclo progresista, teniendo en cuenta que tanto las condiciones objetivas como subjetivas que hicieron posible... El surgimiento de, de esos gobiernos dos décadas atrás eh, ya no existe. Bueno, yo también tenía una pregunta para Juan Carlos. Um, aprecio mucho todas las presentaciones. Mi pregunta es sobre la posibilidad de tener un partido muy lento, o un muy lento partido, lo que mencionó usted. Y en Venezuela, obviamente, el partido uh, de Chávez no fue eso. Pero lo que voy a hablar el viernes en mi presentación sobre Venezuela es sobre la posibilidad a nivel local de tener partidos movimientos um, que utilizan el partido dominante para su propio proyecto izquierda. Um, entonces quería ver si usted tiene, bueno, sabiduría de otros ejemplos um, de movimientos partidos en la aula progresista en, bueno, en toda América hoy día. Gracias. Sí, mi pregunta también se relaciona en la posibilidad de partidos movimientos. Es para Juan Carlos, pero creo que los otros también podrían responder. Y es para seguir la discusión de la sesión previa. Juan, tú hablas de un partido movimiento muy fácilmente y me pregunto si... ¿O qué crees de las condiciones para el movimiento en la dimensión del movimiento del partido para poder seguir fuerte en el contexto de una lógica electoral muy fuerte que discutimos en la sección pasada, hablamos de la dimensión seductora de la esfera electoral y creo que eso ha pasado un poco con Podemos en España? Entonces, ¿qué has aprendido de esa experiencia y de las experiencias latinoamericanas sobre las condiciones bajo las cuales la relación horizontal del movimiento puede adquirir una lógica material propia? Y para las otras conferencistas, otras conferencistas, Parece que el ciclo progresivo en América Latina, los movimientos jugaron un papel más importante, pero como en Brasil, también fueron dominados bajo la lógica parlamentaria y la naturaleza reformista del Estado. Entonces, ¿cuáles son las lecciones sobre las condiciones bajo las cuales la dimensión del movimiento puede adquirir fuerza y resiliencia ante eh, la dimensión electoral? Tenemos tres preguntas. Si los presentadores y presentadoras quieren responder antes de tomar más preguntas. Le doy brevemente. Eh, yo ando, ando muy preocupado por la, por la parte práctica de lo que hacemos. En mi experiencia con un pie en la teoría y un pie en la práctica, durante los gobiernos de cambio en América Latina fue muy rica en experiencias, pero también muy traumática. Me siento como me sentía como, como, como Platón regresando derrotado de su aventura en Siracusa o, o no sé o recientemente Michael Ignatieff, ¿no? En su libro Fuegos y cenizas, porque la práctica es mucho menos hermosa que la teoría, ¿no? Es y en ese libro tan mal leído, ¿no? Esa última conferencia de Weber sobre el político y el científico, él plantea que hay que buscar un equilibrio entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Es mentira que él dijera que la ética de las convicciones hay que despreciarla. No, eso, es, eso no lo dijo, ¿no? Sobre todo porque él además estaba planteando esa conferencia en el contexto revolucionario de, del año 19, eso me lleva a, a ser muy radical, muy, muy radical con, con lo que me encuentro muchas veces de una versión Disneylandia de la, de la revolución, ¿no? eh, donde, donde como antes planteaba fuerzas políticas que no se plantean gobernar. Entonces, como no se plantean gobernar, su pelea, su pelea es otra. Y me temo que durante mucho tiempo le hemos dejado mucho espacio... El capital Y después al neoliberalismo, como o sea, esa exacerbación, esa radicalización del capitalismo, precisamente por no tener los aparatos del Estado. Que es una reflexión, durante mucho tiempo la izquierda abandonó directamente ni siquiera el estudio del Estado. Por eso este grupo que lideraba Mabel es tan importante, porque es que ni siquiera formaba parte, era como más de izquierdas, era como más... Interesante estudiar los movimientos sociales, mientras que el Estado no había que estudiarlas, lo dejábamos a ellos, ¿no? Yo recuerdo una discusión con Holloway, de plantearle, acababa de ganar las elecciones Bolivia, ¿qué tiene que hacer Evo Morales? ¿Dejar las, los hidrocarburos en manos de las empresas multinacionales? ¿Tiene que eh, dejárselo en manos de los trabajadores de, la, de, de esas empresas? ¿Tiene que nacionalizarse? Y él me contestó, usted sabrá que asesora a presidentes, ¿no? Y a mí aquello me pareció muy, muy, decep muy decepcionante, ¿no? porque, porque al revés, es que yo me di cuenta en América Latina que lo que realmente le hacía daño al poder es tomar los aparatos de gobierno. Desde lo que decía antes, que tomamos el gobierno, no tomamos el poder, también lo ha planteado Mabel, el poder lo tienen ellos en otros muchos lugares. Es obligatoria la lectura de la revolución proletaria y el renegado Kautsky, donde le recuerda estas cosas, no Lenina... A Kautsky, que no, que no las entendía. Entonces, mi experiencia en, en todos los países que he conocido en América Latina es que nunca funcionó el partido. Nunca. Me invitó Lula a la cárcel, a Curitiba. Y una buena parte de la conversación fue que el PT no funcionaba. Es que eran incapaces de escuchar ni siquiera mensajes tan contundentes como la creación del PSOL. ¿Qué más necesitas para que te cuenten que no está funcionando bien el partido? No, no escuchaban. Y el propio Lula me reconocía la incapacidad ya para escuchar ni siquiera al MST. Era más fácil escuchar a los empresarios. Y es verdad que hay una contradicción entre la política transformadora que nosotros queremos representar y los ciclos electorales, que son muy breves y que te obligan a ganar el voto de una gente que está tomada, abducida por esa, esa aspiración de clase media que le hace incluso votar a sus verdugos, lo cual es algo terrible. Entonces, como he dicho antes, con cierta rapidez, odio los discursos apocalípticos porque son, parece que son inte intelectualmente más brillantes, pero en el fondo son conservadores, porque ha renunciado a lo que planteaba Hernán, ¿no? de, de, de que cambio las cosas, eh, luego me garantiza la posibilidad de la, de la asistencia. Permítame, permítame que te diga, Hernán, a tu amigo ese que te dijo lo de el socialismo en un solo barrio, quien dijo eso fue Zinoviev, a Stalin, y a Stalin no le hizo mucha gracia y lo, lo ejecutó, digo por porque seas cuidadoso, no te vaya tu amigo a ejecutar en algún barrio eh, de Buenos Aires. Eh, por intentar eh, cerrar la idea, yo he contado en algún texto que publiqué, creo que en el libro que, que compilaron Hernán y, y Mabel, que en mi concepción del partido lo he entendido muy bien comparando la diferencia entre Twitter y Wikipedia. Cómo los dos son horizontales, funcionan con trabajo voluntario, hay mucha gente y la diferencia, es decir, por qué Twitter es un vertedero y Wikipedia es una enciclopedia muy decente, está en que en Wikipedia hay un grupo de bibliotecarias, que son personas que habían estado colaborando haciendo voces y que tienen una tarea contradictoria, que es una palabra que tenemos que repetir mil veces en este panel. Gobernar es contradictorio, es caminar entre precipicios, que decía Lenin. Y entonces esas bibliotecarias que conocen lo que es haber estado colaborando, haciendo las voces, tienen que, por un lado, no desactivar, no desalentar a esas 23 millones de personas que colaboran voluntariamente en la enciclopedia. Pero al mismo tiempo tienen que garantizar que las voces tengan rigor, tengan calidad, tengan no tengan sesgos gubernamentales, políticos, partidistas. ¿Cómo lo logran? Lo logran igual que funciona nuestro cerebro, porque la ciencia política tiene que empezar a buscar metáforas biológicas y menos metáforas de la mecánica del siglo XX o de la economía del siglo XX. Y estas lógicas biológicas tienen que ver con que cada vez que hay una discrepancia en Wikipedia, se abre un chat de discusión, se abre esa conversación, donde hay dos reglas. Una, escuchar a los expertos y dos, escuchar o por lo menos informar a todas las personas concernidas. Ahí se solventa, Hillary, esa discusión del partido que está muy en las instituciones y no tiene tiempo ya para gestionar la información con las bases. Y eso implica que tienen que salir del gobierno para recuperar otra vez ese espacio. Pero claro, cada vez es peor. Porque también las élites aprenden y ya no solamente nos sacan de los gobiernos, sino que nos encarcelan, nos quitan cualquier tipo de recursos, nos silencian. Y por tanto ahí no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos y por tanto necesitamos esas herramientas que tradicionalmente tienen que ser partidos. Ahora bien, ¿dónde funciona mi modelo de partido? No lo conozco en ningún lado de América Latina porque... Para mí el error en Nicaragua ha sido el Frente Sandinista, el error en Brasil, el PT, el error en Venezuela, el PSUV, el error en Ecuador, que no hay partido directamente. Entonces, en el País Vasco, en España, es una sociedad muy comunitaria y eso solventa muchos problemas, porque esa gran conversación está constantemente activada porque la sociedad civil es muy rica. Y eso hace que un partido, el Partido Nacionalista Vasco, sea un partido que funciona con esa lógica, donde lo importante no son los cargos institucionales, lo importante son los cargos del partido. Que es algo que es muy difícil de articular. Dile tú al PT que lo importante no es Lula, que lo importante es el secretario general del PT. Pero es que solamente esa lógica es la que permite, de alguna forma, también lo ha planteado Gabriel. Gabriel, es esa lógica la que te permite tener una mirada que no se agota en lo urgente de la vida parlamentaria, de la vida gubernamental, de la vida, como conoce Daniel, de, de gestionar un municipio. Y por tanto, digamos que lo que estamos construyendo es otra vez el partido intentando solventar los errores que hemos cometido. Hay una parte que, que, es, que es aproximativa, que es intuitiva. Yo cuento siempre un ejemplo, y con esto termino. Y es que estuve en una parte de España visitando pequeñas comunidades que estaban muy afectadas por el éxodo a las grandes ciudades y la idea era, desde las instituciones, hacer cursos de asociacionismo para que la gente, sobre la base de la asociación, no abandonase esos pueblos. Mi experiencia en esos meses que estuve haciendo ese trabajo, fue que en el 100%, en el 100% de esos pequeños pueblos, de esos pequeños municipios, donde había un poco de tejido social, es porque había habido un cura progresista. Es decir, había habido un cura que montó el grupo para tocar la guitarra en la iglesia, que Llevaba a la gente a ver teatro en Madrid, que hacía un grupo de teatro, que ponía cine, que seguramente al final se casó con la que tocaba la guitarra en el grupo. Esa tarea es del militante, Gabriel, que tenemos que tener en la cabeza. No es el militante que quiere un puesto en la administración, sino que es el militante que ha entendido la necesidad de ese partido-movimiento. Porque lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela es que el partido era la correa de transmisión de la gestión estatal, de la gestión, en este caso, gubernamental. Y todo lo que fallaba el Estado lo sustituía el partido, un partido además militarizado. No funciona, no vale, es mejor que nada, ¿eh? es mejor que nada, pero no es lo que estamos buscando. Y por tanto, es verdad que... Es verdad que es muy complicado porque, porque los movimientos sociales, y es la parte que yo criticaría a, a, ese, a ese, ese optimismo histórico que, que expresa Hernán, eh, que parece que la revolución ya está a punto de ir, sal, caer, ya está ahí, ya está ahí. Y luego lo que vemos constantemente es que sube como la espuma y baja con la misma rapidez. Y que solamente la construcción de algunas estructuras permite que eso no... Pare, no cese cuando cesa el viento. He querido plantear mi intervención desde la base de, de algo que a mí me da mucha rabia. Y es que siempre los análisis de la derecha tienen algo que nos suele faltar en los análisis de la izquierda, que es el realismo. La es, la ese realismo que expresa una persona como Carl Smith, que es un nazi, me permite a veces... Hacer análisis más sólidos que los nuestros están siempre atravesados por la necesidad vital de que, de que las cosas salgan, de que triunfen. Pero como decimos en España, de buenas intenciones está empedrado el suelo del infierno. En Chile, si no están atentos a este tipo de cuestiones, les robarán el proceso constituyente, como me pasó, como nos pasó en España a nosotros. Y por tanto, como dice Hinkelhammer, ser pesimistas esperanzados, pero pesimistas o optimistas trágicos, ¿no? algo que luego va a retomar Boaventura. Más o menos era eso lo que quería plantear. Gracias Juan Carlos. Eh, teníamos la otra Gracias. pregunta de Daniel sobre los escenarios, la compatibilidad de los escenarios, antes de pasar a las preguntas de la audiencia o algún otro comentario que quieran hacer los presentadores. Un poco en diálogo con lo que plantea también Juan Carlos. A ver, diría que lo fundamental es la, eh, la necesidad de la organización. Ahora, no necesariamente la organización tiene que asumir un formato partido. El siglo XX en nuestra América conoció varias revoluciones triunfantes. Ninguna de ellas fue liderada eh, por un partido político. Sí por diferentes procesos organizativos, sujetos populares. Entonces... Eh, retomaría algo planteado por el operaísmo italiano, que es que lo estratégico es la clase y el partido es lo táctico, pero hay que fortalecer o la clase o los sujetos populares, en el caso de Nuestra América, y respecto a los movimientos sociales, un poco para matizarlo, por lo menos los que conozco y son muchos en Nuestra América a nivel continental, la mayoría de ellos tienen más de 30 o 40 años, se han sostenido en el tiempo, no se explican buena parte de las rebeliones que yo comenté sin... Esa trama subterránea, comunitaria, popular, territorializada, que perduró en el tiempo. Yo diría lo inverso, yo diría, los partidos muchas veces son espasmódicos y coyunturales, y los movimientos sociales son lo orgánico. ¿Cómo entender la rebelión de octubre en Ecuador, si no es a partir de la CONAIE, como una estructura comunitaria que perduró en el tiempo y resistió a las lógicas de criminalización de algo que sí fue en buena medida quizás coyuntural, en clave gubernamental, como Alianza País, que hoy se desmembró casi como un castillo en aipes, más allá de la posibilidad o no del triunfo a nivel gubernamental. ¿Cómo entender la resistencia en México a nivel más profundo y más allá de los vaivenes gubernamentales? En el propio Chile, si pensamos en todas las tramas subterráneas y comunitarias, en Bolivia mismo, más allá del MAS, lo que hizo posible que el, que el golpe no prospere han sido los movimientos sociales, no necesariamente las estructuras partidarias. Entonces... Estoy pensando, puedo mencionar muchísimos movimientos eh, que tienen más de tres décadas o cuatro décadas y que se han sostenido en el tiempo al margen de los vaivenes. Digo, quizás lo que hay que discutir, y ahí un poco Mabel lo planteaba, eh, bueno, Juan Carlos también, es la diferencia entre el poder decisional, que excede al poder estatal, el propio poder estatal y el aparato gubernamental. El problema es que, como dice Gramsci, la relación de fuerza no se agota en lo gubernamental, sino que lo excede con creces y tal vez un problema no menor es que los progresismos han caído en lo que Gramsci llamaba la pequeña política. Asumo y coincido totalmente con Juan Carlos, como dice Ericko Ray, por ahí, que hay una cierta indeterminación estratégica al momento de afrontar los desafíos del socialismo en nuestra coyuntura de crisis civilizatoria. Ahora, de todas maneras, eh, pensaría en cómo construir liderazgos colectivos, y ahí los movimientos populares tienen muchísimo más para convidar, para enseñar, que las estructuras partidarias tradicionales. ¿no? Eh, en ese sentido me parece que, eh, que discutiría, en la clave de los dos escenarios, ahí cierro, perdón por la extensión que decía Daniel, eh, cómo apelar más a lo pedagógico al convencer, digamos, a la hegemonía en esa dinámica colaborativa y en qué medida es posible una sinergia entre gobiernos populares y movimientos de base, entre lógicas autogestivas y eh, coaliciones políticas. ¿no? Ese es un desafío, eh, y es uno de los grandes dilemas de nuestra coyuntura histórica. Lo que ha demostrado el ciclo progresista, salvo con todas las excepciones, es un, es un desencuentro trágico, eh, y lo peor eh, ha recaído en los pueblos, no en las coaliciones, en los funcionarios políticos. Me parece que, en ese sentido, la, la posibilidad de... Digo lo pedagógico, la diferencia entre el convencer y el vencer. Al enemigo se lo vence, al imperialismo, a las clases dominantes, se lo vence. Al aliado se lo convence, se lo persuade. ¿no? Entonces, ahí lo hegemónico, la disputa hegemónica al interior del campo popular es clave. ¿no? Eh, y hoy conversábamos un rato atrás con, con Mabel, la experiencia, por ejemplo, de, de la ley de aborto en Argentina es muy emblemática, porque digamos, fue un, un proceso desde abajo, subterráneo, con un protagonismo de las mujeres y disidencia clave, Ahí sí hay un movimiento orgánico, eh, societal, pero que pudo cristalizarse en, en una ley eh, que fructificó y que incluso hoy se irradia a Chile. Hoy se está debatiendo en Chile la posibilidad del, del aborto, y no es casualidad, porque no solo estos movimientos son orgánicos y se sostienen en el tiempo, son transfronterizos. Es decir, hoy la huelga de mujeres ha asumido un carácter global. ¿no? Entonces, eh, discutiría las temporalidades discordantes que, que mencionaban, el cortoplacismo de los partidos y una temporalidad, y en eso sí, buenísimo lo que plantea Juan Carlos, más vinculada quizás a la naturaleza, a un tiempo estacional, a, a, a un tiempo a mediano y largo plazo, no al tiempo de la siembra. ¿no? Eh, digo Finalmente tenemos que cultivar otra política y eso es más de largo plazo, no remite tanto al inmediatismo cronometral o del reloj. Gracias Hernán. alguna otro comentario de los presentadores sobre las preguntas...? Sí. Quería, adelante, adelante que tenía ahí un par de, de, de comentarios que, que, bueno, que tienen que ver con este, cómo salir de un modelo extractivo, había críticas sobre el gobierno de, de Bolivia que no se lo planteó, más allá del buen vivir. Eh, creo que otra vez estamos en el mismo punto. Eh, plantearnos un quiebre del sistema civilizatorio requiere fuerzas colectivas, múltiples y mundiales y, y el movimiento internacionalista como nunca, ¿no? es decir, salir del extractivismo, salir de una modalidad de consumos globalizados, aspiracionales, requiere una lucha este, colectiva para la cual eh, la dimensión organizativa es fundamental, ¿cómo nos organizamos? Si partidos, movimientos, lo que sea, lo que necesitamos es una organización donde incluyamos algo en nuestro documento que está para compartir, si quieren, este, planteamos la, la construcción de casas comunes de las izquierdas, casas comunes en las que intentemos refugiarnos frente a los embates más, más groseros de las derechas. Sabemos lo que significa perder una elección de un tibio gobierno popular. Eh, lo pasamos en la Argentina cuatro años y las consecuencias de esos cuatro años están todavía para hacernos cargos y no son para nada banales. Eh, son las de Brasil son las que empieza a padecer Uruguay con este cambio. ¿no? Es decir, eh, los límites de nuestros gobiernos este, progresistas, limitados, este, no los pagan los dirigentes de esos partidos, sino los pagan los pueblos con sus condiciones de vida. Por lo cual, eh, mantener el dinamismo de la organización popular es central. Es decir, y para tener una, una relación directa con, con los sectores populares, en todo caso los movimientos surgen de las demandas populares, de las demandas que están ahí, con eh, quienes las saben encarnar, empujar, eh, eh, con el sentido pedagógico de que, que siempre eh, señala Hernán y que creo que es un, un, sen, un sentido gramsciano muy profundo, ¿no? es decir, la idea pedagógica, la discusión, el debate, el convencimiento, es central porque los pueblos tienen aspiraciones a partir de las condiciones materiales en las que viven, ¿no? es decir, la, en la generalidad de los pueblos, nosotros mismos, este, luchamos por las mejores condiciones en función del mundo en el que vivimos. Soñar con un mundo alternativo, sin extractivismo, es, es un proceso, no se llega a la, a la lucha, salvo que luchan los, los sectores y los movimientos que están afectados directamente por un avasallamiento de su territorio, por un, un, una explotación que destruye el medio ambiente, una explotación extractivista, pero si no, conjunto de las personas lo que quieren es tener el acceso a lo cotidiano, a lo que plantea hoy la materialidad capitalista. Entonces, la prefiguración supone, en la construcción de organizaciones políticas, en organizaciones que organizan la protesta y, y la lucha, que tengan en cuenta, en la manera de relacionarse, esas distintas formas, y que esas puedan ir permeando a cuando se llega al aparato estatal, que como tal, y mientras no se salga del capitalismo, va a estar enfocado a garantizar la reproducción del capital. Y esa es la gran contradicción. Lo decía Guillermo Almeira, un gran compañero nuestro fallecido hace pocos años, que eh, él el año pasado, él realmente planteaba lo, que, lo máximo que van a poder hacer los gobiernos en la dominancia del capital global es, en todo caso, administrar de la mejor manera lo existente y tener gobiernos no capitalistas de estados que seguirán siendo capitalistas hasta que, y vuelvo con la pregunta inicial, hasta que no sepamos cómo se expropian a los poseedores, porque sacarnos el extractivismo de encima, sacarnos las lógicas de consumo, es expropiar a los capitalistas locales en cada uno de nuestros espacios territoriales. No son solo las multinacionales, son las multinacionales sostenidas por nuestras burguesías locales. Entonces me parece que eh, la, las herramientas políticas, en todo caso, entender de qué manera somos más amables las izquierdas, las distintas tribus de las izquierdas, para con nosotras mismas y cómo articular más que ir haciendo el cazarreformismo, que es una de las visiones que tienen ciertos sectores de la izquierda, muy valiosas en muchos sentidos, pero el, el cazarreformismo es un problema, ¿m? porque nos está haciendo mirar entre nosotros mientras este, la derecha este, avanza a pasos agigantados, mientras los movimientos religiosos, que, que logran vincular desde aquí ahora lo que le pasa a los sectores populares, que eso es algo central, algo que el movimiento de mujeres lo ha podido este, transitar, por eso es, es un ejemplo tan importante, pero también no nos olvidemos que en todo caso la ley fue aún una de las este, reivindicaciones del movimiento de mujeres que tuvo un impacto legal un impacto estatal muy fuerte, pero ahí no queda ¿sí? eh, plantear eh, las lógicas de reproducción so de, de, de social, las lógicas del cuidado, este, las lógicas de la igualdad en todos los planos de la existencia humana, tienen allí una, una posibilidad y un dinamismo creo que muy, muy interesante. Y si hay algo que entusiasma es la transversalidad con que reponer el problema de la reproducción social, con este, el corazón de los debates, puede traer una vitalidad a las luchas anticapitalistas en todo el mundo, no solo en, en, en América Latina. Gracias, Mabel. Eh, tenemos un par de preguntas de la audiencia. La primera es de Pamela Reyes. Eh, dice, ¿podrían hacer un análisis que vincule la noción de relevo múltiple con la noción de clase? Y hay otra pregunta también de Matt, eh, que dice, uno de los efectos de la dominación del neoliberalismo ha sido la atomización económica y social de las relaciones y el hecho de que la gente tiene muy pocas oportunidades de ejercer y practicar la democracia. Y esto parece ser un impedimento para construir un movimiento socialista eh, emancipatorio. Y la, su pregunta es, eh, ¿dónde piensan ustedes que hay oportunidades para que los activistas puedan organizarse y construir instituciones que unan a la gente para aprender y desarrollar sus capacidades democráticas? Y el, abro... El, eh, para que haya comentarios sobre estas dos preguntas y después tenemos cinco o seis minutos eh, para que los uh, panelistas puedan dar algún, algún comentario final. Pero estas dos preguntas son de la audiencia. Tal vez podemos empezar con Daniel, porque la última pregunta sería muy interesante para relacionarla con la experiencia de gobierno participativo y democrático de Recoleta que es una experiencia bastante única a escala latinoamericana. Sí, quizás a mí lo que me gustaría eh, aportar a la discusión de una visión bastante autocrítica en términos de izquierda general, ¿no? Yo siempre he sentido que, y, y se ha planteado de una u otra manera en, en el panel, que la izquierda siempre tiene una contradicción, porque siempre hemos aspirado a la destrucción del Estado como instrumento de dominación de clase. Pero cada vez que ganamos una elección y llegamos al aparato del gobierno, tenemos que hacernos cargo de que funcione el aparato del gobierno eh, y queremos hacer, eh, entre comillas, tenemos que hacer funcionar lo mismo que queremos destruir. ¿ah? Y empieza esta confusión que de una u otra manera eh, mata el, el, el espíritu ¿no? de la revolución. Eh, y nosotros hace mucho tiempo que empezamos en esta disquisición para resolver esta dualidad, eh, de cómo podía avanzarse en darle el espacio a los gobiernos progresistas, eh, a los gobiernos de izquierda, Yo, la verdad es que esta palabra progresista me parece tan férbile, ¿no? Eh, de darles oportunidad de transformar el Estado como instrumento de dominación. Y llegamos a la conclusión de que una de las debilidades que tienen nuestros movimientos, ¿no? es que, y, esto, y en esto quizá coinciden eh, si todas las posiciones políticas, hay un desprecio absoluto en la gestión política del rol de los gobiernos locales. Y creo que efectivamente hemos desperdiciado y despreciado cuánto pueden servirnos esta parte del Estado, que es la que, entre comillas, más cerca está de la ciudadanía, y que por lo tanto, con mayor facilidad puede ser fiscalizada, democratizada, pero también que con mayor rapidez puede, de una u otra manera, como lo decía el fundador de nuestro partido, eh, dedicarse a abaratar, simplificar y facilitar la vida de los vecinos y vecinas de un territorio. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos esto, llegamos a la conclusión, eh, de que el Estado, en el ámbito de los gobiernos locales, debía concentrar muchos más poderes, recursos y atribuciones en un marco de autonomía plena, de tal manera de quitarle al Estado central la mayor cantidad de elementos que lo siguiesen convirtiendo en este instrumento de dominación de clase. Ah, entonces, volver a repensar el Estado repartiendo atribuciones, potestades y recursos desde abajo hacia arriba, de tal manera de entender que las partes superiores del Estado, ya a veces los gobiernos regionales eh, y el gobierno central, deben dedicarse y tener recursos solo para aquello que los niveles inferiores no pueden desarrollar. ¿Ah? Pero nosotros nos encontramos, o sea, es más, cuando uno mira la estructura de eh, distribución del gasto, el Estado central gasta el 80% de los recursos, el gobierno regional el 8 y las municipalidades el 12 en nuestro país. Cuando quizás lo que ir a hacer es precisamente al revés. ¿Por qué una municipalidad tiene que ir a pedirle plata o permiso al gobierno regional o al gobierno central para resolver un problema de vivienda en su territorio? O para resolver un problema de cobertura a los servicios básicos. Cuando nosotros diseñamos la farmacia popular, en Recoleta no había farmacia. Diseñamos la óptica popular, en Recoleta nunca había habido una óptica. Diseñamos la librería popular, en Recoleta nunca había habido una librería. Aquí les estoy hablando de que como el neoliberalismo va concentrando y especializando los territorios, de las 345 comunas, 297 no tienen ninguna librería en su territorio. Y 213 no tienen ninguna óptica. Y 60 no tienen ninguna farmacia. Estamos hablando de necesidades básicas. Entonces imagínense lo que sería Chile, eh, o oh, tampoco tienen vivienda pública para arriendo a precio justo. Eh, hoy día eso eh, es lo que nos ha puesto en el imaginario colectivo en un lugar de privilegio y de vanguardia, eh, en las perspectivas de transformación social eh, que nuestro pueblo tiene. Pero yo creo que ahí hay un tema en el cual estamos históricamente en deuda todos los proyectos de izquierda el desprecio del de rol. No, es más, eh, hablando de términos futbolísticos, yo siempre digo, mira, para todos los partidos políticos Pareciera ser que la primera división de la política se juega entre el Ejecutivo y el Legislativo Y los gobiernos locales y los gobiernos regionales son como la segunda división No son como esa parte pobre del debate político Hoy día en Chile, eh, todos los candidatos que puntean en la encuesta son alcaldes porque en esta crisis de la democracia representativa, en esta crisis de credibilidad del sistema político, los alcaldes son los que terminan manteniendo la confianza. Eh, entonces creo que ahí eh, tenemos una deuda que pagar en términos de privilegiar también en la gestión política no, la toma de los gobiernos locales, de tal manera de construir el poder desde la base construyendo poder popular, gobiernos locales de carácter popular que sean capaces eh, de ser más eficientes y eficaces, de ser más probos y más participativos, eh, de incorporar la innovación como un elemento central eh, de su gestión eh, y de ahí ir construyendo hacia arriba. Cuando uno como proyecto político logra el control territorial desde la base, eh, por esa identificación que logra el ciudadano, eh, con quien resuelve sus problemas pero además dándole poder no consultándole, dándole poder tenemos directorios colegiados con gobierno estudiantil y docente en la unidad educativa de Recoleta tenemos con gobierno eh, de médicos, pacientes y administrativos en los ámbitos de la salud tenemos efectivamente escuelas abiertas hasta las 10 de la noche y los sábados y los domingos para que la ciudadanía las pueda ocupar de manera libre porque hemos entendido que ellos son el Estado, y que ellos son los dueños de la infraestructura y de todos los recursos, y que nosotros somos, somos, solo somos empleados de esa ciudadanía que es en síntesis el Estado. Y, y por lo tanto el cambio de enfoque respecto del Estado central como, como elemento central del poder, creo que nos ha llevado a eh, un, una forma de discutir que induce al error permanente en la izquierda, terminamos siempre discutiendo en el lenguaje de la dominación y no en el lenguaje de la emancipación. ¿No? Entonces, eh, entender a la ciudadanía como el Estado, potenciar el rol de los gobiernos locales en la gestión pública y en la gestión política, ¿no? y poner el foco principal eh, en, en, en, en la cooptación, o más bien en el, eh, en el logro de la mayor cantidad de gobiernos locales para nuestros proyectos, les aseguro que nos va a llevar eh, a tener los próximos gobiernos locales, que, los próximos gobiernos nacionales que tengamos, eh, en una situación completamente distinta. Porque además uno no se imagina nunca, yendo a los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo, ¿no? eh, a, a, a la casa de gobierno eh, central todos los días a reclamar. Tampoco a los gobiernos regionales, pero sí a los gobiernos locales. Ahí está la relación más sinérgica con el pueblo. Eh, y yo creo que en eso eh, todavía podemos dar un salto adelante que nos diferencia más del resto de las fuerzas políticas. Muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Excelentes reflexiones. Y Yo creo que se nos ha acabado el tiempo, eh, pero quisiera yo agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a Juan Carlos Monedero, a Mabel Rey, a Hernán Ubiña y a Daniel Jadue por su participación eh, en esta discusión. Y para todos ustedes que quieren mantenerse al tanto de la, las investigaciones del Instituto Transnacional, se pueden suscribir a, a, a la, eh, al boletín. El, el enlace se, está disponible eh, eh, aquí en, en la pantalla. Y nuevamente les agradezco a todos por su asistencia, su atención, su participación. Eh, que tengan un gran día y eh, espero verles mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Pues.